Hola amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien El día de hoy lo que vamos a hacer es Vamos a terminar Porque estábamos analizando una transmisión que ocurrió en vivo En su momento De varias chicas Que se reunieron en una transmisión común Que vean, si ustedes no han visto el video anterior De verdad, de verdad Tienen que verlo Es el video donde hay una chica que habla que ella dejó la universidad dejó su familia, dejó sus amigos. O sea, dejó absolutamente todo por Omega Pro. Entonces, eh, vamos a seguir analizando el video completo. Porque en aquella ocasión fue tanta la información que salió en esos primeros minutos que no la terminamos. Entonces, la vamos a terminar. Pero, quiero que eh, ustedes vean un fragmento en el que yo dije. O sea, cómo ustedes pueden tomar en cuenta. Cómo, puede, cómo ustedes pueden... Tomar en serio a una persona que habla de, de Omega Pro eh, como si fuera. ¿Cómo les explico? Como si fuera una caricatura. Habla de Omega Pro como, como si esto se tratara de Dragon Ball Z. ¿No me creen? Vamos a ver el video de lo que pasó en esta transmisión que estaba. Acaba, acaba, acaba de terminar interior, necesitas para hacer este negocio en grande? Materia prima, ¿cierto? ¿Cuál es esa materia prima? Ven, saca un listo. Mentalidad cambie. Ahora, el cuarto paso para que realmente... Acuerda contigo. Esferas del dragón. dragón? Sí, sí. Siete esferas del dragón. A otro nivel. Es que realmente tienes que buscar unas esferas. Vamos a buscar las esferas del dragón es el secreto más estremecedor tú debes de enfocarte en que realmente hay personas que quieran jalar la misma cuerda contigo yo enfoco esto mucho A algo que se llamaba en algún momento dragón bolseta las del dragón increíble Si lo, alguien lo escuchó en algún momento Dragon Ball Z Enfoque y acción Correcto Dragon Ball Z En este, en este programa Buscaban unas esferas del dragón ¿Cierto? Siete esferas del dragón Yo te digo una cosa ¿Quieres llevar tus resultados a otro nivel? Busca siete esferas del dragón. Busca estas personas que realmente quieran ir a cumplir ese sueño contigo. Busca siete personas y enfócate en esas personas y trabaja con ellas de la mano. Ritmo y frecuencia, ritmo y frecuencia, ritmo y frecuencia, ritmo y frecuencia. Dale, todos los días. Dale, dale, dale, todos los días. Dale. Being boom, Mr. Worldwide, when I step up in a room, dale. Dale. And today I wanna ask you, damn girl, tiene tremendo culo ja, dale. Dale. es que de verdad gente de verdad ya llegó el momento en donde ya no saben absolutamente nada ya no saben qué decir ya es tan repetitivo su argumento que, que ya llegó al punto en donde tiene que hacer similitudes absurdas como la que acabamos de de, de ver. Pero en fin, lo que quiero mostrarles, vamos a, a hacer la continuación. Es de eh, la, la plática de Zoom que tenían estas chicas. Que eh, quedamos inconclusos. Eso que acaba de sonar es mi Whatsapp. Que de hecho, voy a hacer otro video en, en este preciso momento. No sé qué momento lo van a ver ustedes. Pero eh, ustedes. En, en, en me está escribiendo, María, la que me metió a Omega Pro... Eh, yo le dije que el 15... Hoy estamos... En este momento que estoy grabando es 9 de mayo... Yo le dije que el 15... Y, o sea, es una insistencia de que quiere el dinero ya, de que... Yo le dije que el 15 iba a tener los 10 mil dólares... Eh, bueno, los... No me acuerdo si eran mil o diez mil dólares... En fin... Pero, o sea... Y hay algo que me llama mucho la atención... Y es que eh, no me manda a comprar Bitcoin para yo eh, iniciar en Omega Pro con esos Bitcoin. No me enseña cómo hacerme una, una cartera digital, no me enseña cómo comprar Bitcoin. Sino que lo que quiere es que yo le envíe esos 10 mil dólares por Western Union hasta su casa. Que ella me los va a comprar y, ella, y esto no sé si, es, eh, si siempre funciona así en Omega Pro, pero es preocupante. O sea, es preocupante. Si yo quiero meter a gente y Omega Pro trabaja con Bitcoin, lo más lógico sería eh, enseñarle a esa persona, capacitarla a comprar Bitcoins y a que ella desde cero haga todo el proceso. No que yo confíe en un completo desconocido de Colombia que no está ni siquiera en mi país para yo entregarle ese dinero. O sea, es todo muy turbio, es todo muy raro, pero eso va a ser para el próximo video. Esos mensajitos que están sonando ahí Es María que me está escribiendo Entonces vamos a ver esos videos eh, más adelante De momento lo que vamos a ver es la capacitación La transmisión de Zoom que había en este momento Creo que ahora sí ustedes están viendo, ese es el video que estábamos viendo la vez pasada cuando y aquí empieza a hablar, a hablar a esta otra chica Así que vamos a analizarlo yo creo que Muchos de ustedes de pronto se sienten identificados de Precisamente de eso que ella ha logrado Y las cuatro mujeres que estamos la mañana Bueno, la mañana, la noche Ya no sé si es mañana, tarde, noche Pero la, las cuatro mujeres que estamos acá conectadas Yo creo que las cuatro tenemos algo en común Yo no sé qué edad tendrá esta chica Pero a mí se me hace que empezó muy, muy, muy, muy joven a mí se me hace que tiene como unos 20, 19 años y si lleva, si ya es diamante, si ya es un rango alto, ella probablemente empezó siendo menor de edad en Omega Pro y estas son cosas que a mí me preocupan bastante. Es que tomamos una decisión, tomamos una decisión de realmente hacer algo diferente para poder llegar a un punto diferente y poder impactar la vida de personas. Yo creo que cuando uno entra a esta industria del network marketing, yo les cuento así muy rápidamente, yo... La industria del network marketing la conozco más o menos hace nueve años. Creo que soy la viejita de aquí de la sala. <risa> cuando nos reunimos creo que soy la viejita de la sala. Eh, yo tengo una nena de 12 años. Ok, entonces no es tan joven como yo pensé. Pero es que sí, se ve muy joven. Eh, y cuando tomé la decisión de hacer network marketing, la tomé en ese momento, la tomé por mi hija. Yo no sé si ustedes tienen hijos, yo no sé si ustedes no tienen... ¡Todo esto! Es algo muy, que se repite mucho, es algo que, que es muy común en todas las charlas de Zoom, que es tratar de conectar con tus sentimientos, con tu vínculo familiar, tratar de conectar de alguna manera contigo para que tú asocies las vivencias de ellos con tus propias vivencias y que tú te puedas ver reflejado en ellos, de manera que, que tú puedas decir, ok, si esta persona está logrando éxito, si está logrando viajar por el mundo, tener carros, casas y todo... Yo también podría hacerlo, ya que esa persona pasó por esto mismo que es similar a lo que yo viví. Y esto se llama manipulación coercitiva. Todo esto es simplemente para llevarte a hacer lo que ellos quieren, que es que inviertas en Omega Pro para que el Ponzi siga creciendo. Pero yo en ese momento tomé la decisión de hacer algo diferente, en ese momento, por mi hija. Después me di cuenta que ven? era por mí. <risa> en el proceso me di cuenta que era por mí. Porque entendí que cuando uno como padre toma decisiones por uno, los hijos van a estar mejor. Si tú piensas en el bienestar de tus hijos, el primero que debes pensar en el bienestar de la persona que debes pensar es en el tuyo. estoy es manipulando el, a, a, todas a todas las personas que, que tienen, que tienen hijos, hijos, que son la gran mayoría si de humanos. si tú estás profundo. bien, tu familia va a estar bien. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. En ese momento lo dice por ella y empecé a vivir un mundo maravilloso, empecé a vivir un mundo extraordinario yo ven, todo esto pues, es manipulación, es buscar llegado, entonces, un punto de, de interés común, un punto de contacto que, un, un, donde se pueda hacer una afinidad entre la persona, el, el exponente y el oyente para manipular a la persona a hacer lo que ella está haciendo a a dormir, porque tú tienes que aprender a que en esta industria, y más si tú quieres llegar a ser rango de diamante, tú tienes que aprender a influenciarte a ti mismo primero. Cuando llegas al rango de diamante es diferente, pero cuando tú estás arrancando, tú tienes que buscar influencia de los demás y tienes que aprender a influenciarte tú mismo, dándote la palmadita de la buena suerte para que puedas avanzar. Porque al principio en esta industria, yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí conectados, es más, a Angie yo creo que le pasó, pero ella siguió adelante, a Zaira también le pasó, siguió adelante, a Kate también le pasó, pero siguió adelante. Todas, a todas, a todas, a todas, nosotras cuatro nos han criticado a nuestra familia cuando empezamos este curso. ¿Usted está loca? Yo soy odontóloga. Mi, mi, ma mi mamá me decía, ¿usted es odontóloga? ¿Cómo le ocurre estarse por allá en esas sectas raras y, y obviamente la familia nunca tiene la razón. La que tiene la razón es la persona que se empodera. La persona que, a pesar de que la familia, amigos, todo su círculo familiar, su círculo más cercano, le dice que está en un error. Ellos son los que tienen la razón porque ellos tomaron el paso. Así se te lo ponen bonito, te lo hacen ver para que tú tomes acción. Charlas y, todos gritando y todos saltando y todos bailando. Y yo... No sabía exactamente, como una secta Porque me dejé influenciar De esas personas que yo veía allá arriba Que tenían éxito pero también... Y justamente así es como Trabajan, si usted ve eh, Bueno, lo, las chicas Salen muy guapas, los, los chicos salen Siempre, aunque estén en su casa En la sala de su casa Siempre con, con saquito Con corbata, así bien vestiditos eh, Dando una imagen de Multimillonario, de, de o de persona eh, adinerada así con sus trajecitos eh, y todo esto es simplemente una apariencia, una puesta en escena para a, a como ellos fueron captados, les enseñaron cómo es que ellos fueron captados para que ellos capten a más gente, entonces todo esto de mostrar apariencias, eh, viajes, alquilar coches que ya vimos que compran carros, eh, alquilan carros, eh, irse a hoteles para hacer sus transmisiones, cosas por el estilo, es simplemente para captar más personas. ...influenciar a mí mismo. Y cuando tú aprendes a influenciarte a ti mismo, a, a, y a ti mismo, hombres y mujeres, a escuchar lo que tienes que escuchar, a leer lo que tienes que leer, a rodearte de las personas adecuadas para llevar a este nivel, créeme que el resultado tarde o temprano llega. Tarde o temprano llega. Miren, yo siempre he dicho... El éxito de las redes de mercadeo, el éxito de la industria de network marketing está en no parar. Ese es el secreto. Si ustedes querían saber cuál es el secreto del network marketing, el secreto está en no parar. Pase lo que pase, te diga a tu mamá que eso no... Esa chica se ve que ya tiene mucha experiencia, dice que tiene alrededor de nueve años de estar trabajando en estas empresas de network marketing. ¿Ustedes creen que una persona que tiene nueve años de estar trabajando en esto no sabe que es un Ponzi, no sabe que todas estas empresas funcionen igual? Estas personas, al tener tanta experiencia, lo que hacen simplemente es, como, como lo único que aprendieron a hacer en su vida fue captar personas, se especializan en eso y ellos saben que todas estas empresas van a caer. Si en nueve años ha estado en un montón de empresas, ¿Por qué eh, Omega Pro va a ser diferente a todas estas? ¿Por qué Omega Pro hace la diferencia si es exactamente igual a todas? Ella sabe que Omega Pro va a caer, que va a llegar el momento en el que Omega Pro va a desaparecer, se va a ir con el dinero de todos. Pero ella lo que, lo que hace es aprovechar el momento en el que sí está con vida para ella generar la, la máxima cantidad de dinero. Y créanme que todas estas personas cuando caigan, lo primero que hacen es bloquear su, su número de teléfono porque saben, ya tienen experiencias pasadas, porque saben que todos los inversionistas que ella metió van a llamarla, a reclamarle, van a mandarle mensajes. Entonces simplemente me lavo las manos, me hago un nuevo número de teléfono, busca otra empresa y en esa otra empresa capta a más personas. Y eso es lo que hacen, ir brincando de empresa en empresa para captar la mayor cantidad de gente y ganar la mayor cantidad de dinero en el proceso, sin importarles que sean personas adultas mayores que están ahorrando dinero para, para eh, algo en específico, los ahorros de su vida. O sea, a estas personas no les interesa absolutamente nada. Vean a María, María eh, sabe que esta empresa va a caer en algún momento. Todas esas personas lo saben perfectamente. Y yo les estoy, les estoy dando 10 mil dólares, en teoría, porque no se los voy a dar, de una casa que estoy vendiendo, una casa familiar, y ella ni siquiera me hace preguntas de nada. De, de, y, y ese dinero le hace falta a usted... Eh, usted realmente lo necesita, no, simplemente venga, deme su dinero y nosotros lo vamos a poner a trabajar Porque es lo que realmente ellos buscan, ganar la comisión por esos 10 mil dólares o por ese dinero que vas a meter A mí mi mamá y mi padrastro me mandaban artículos de la empresa que estaba en el momento Diciéndome que estaba demandada, que era un fraude, que los productos no funcionaban porque era una empresa de productos Y si era un fraude, <risa> si ella ya no está trabajando ahí es porque esa empresa cayó en algún momento y todos esos artículos eran ciertos. Entonces, lo mismo pasa con Omega Pro. En el momento que cae, ella ya sacó su dinerito y se va para la siguiente empresa. Mejor dicho, ahorita es totalmente diferente la historia. Ahorita tienen inversión en Omega Pro, ya han triplicado dinero, ya han hecho cosas... Ya logró captar a sus, hasta, hasta a sus, sus propios, propios padres. ...con ellos, que este año lo voy a culminar porque sé que así lo voy a lograr. Porque eso es lo que tú logras con esta empresa. Y eso es lo que tú logras con esta industria. No es la plata, es lo que logras hacer con la plata o con el dinero. El impacto que le das a tu familia, el impacto de poderle decir, hace poquito le dije, me, me escribió Jaime, mi padrastro, y me dijo, se me dañó el computador, ¿qué hago? Yo cómpralo. Yo te paso, yo te envío la plata. A, a mí me pueden preguntar y me pueden pedir mi familia en este momento lo que quieran, y creo que en este momento tengo la capacidad de poderlos ayudar. Gracias a qué? Gracias a todas las personas que ha metido. Todos los lujos, todas las compras, todo lo que hagan los, los, los que son rangos altos, rangos diamantes. Es gracias a todas las personas que han captado. Básicamente, las personas que están debajo de los líderes más altos son los que financian los lujos, los viajes todas las compras que, que hacen estas personas y créanme, les tengo por seguro porque ya he visto esto en un montón de empresas y ya he visto que siempre sucede igual que cuando las, los inversionistas que le dieron el dinero a estos líderes le vayan a reclamar de que ya su, esta empresa desapareció, que ya no tienen ac acceso a su back office lo primero que hacen es sacarle el chip a su celular lo botan y nos ponemos un nuevo número de teléfono. De manera que ellos se desentienden al 100%. ¿Por qué? Porque ya lograron su cometido. Cuatro años atrás, hace dos años atrás, no tenía esa capacidad. Porque vivía en un momento en que tenía que mirar qué le voy a dar de comer a mi hija, qué le voy a dar a ella. Entonces lo que yo les quiero decir con todo esto, chicos y chicas, chicos y chicas, es que la influencia es muy importante. ¿De quién te estás dejando influenciar en este momento? Y tú, si ya eres diamante o estás en el camino de diamante, tienes que aprender a influenciar a los demás. Y la mejor influencia de una persona que llega a rango de diamantes, ¿cuál es? El ejemplo. Es la mejor influencia que le puedes dar a una persona. Si tú quieres ver a tu equipo crecer, si tú quieres ver ese asociado, como dices Aira, ese asociado que nunca se rindió, que llegue a Diamante, influencialo con el ejemplo. El Diamante es ejemplo. El Diamante es un líder íntegro. El Diamante es un líder que sabe lo que está haciendo, pero es ejemplo. Y cuando tú ves a tu Diamante que está presentando, que está activo, que está en tarima, que está viajando, que está apoyando, adivina qué va a salir a hacer tu equipo exactamente lo mismo y eso es lo que ustedes tienen que aprender si apenas estás arrancando pégate a tu diamante y si tu diamante no está haciendo nada pues pégate a tu diamante azul y si tu diamante azul no está haciendo nada pues y bueno, aunque lo dudo porque acá todos hacen algo <ríe> aunque lo dudo ve hasta el diamante corona y pégate a ellos nosotros tenemos una gran bendición con esta empresa Omega Pro, que es el sistema que tenemos montado. Dígate al sistema, esa es tu primera influencia, ese es tu primer amiguito que te ayuda a cómo hacer las cosas. Y recuerden, un verdadero diamante es íntegro, es ético. Da ejemplo y hace... ¿Qué me está hablando de ser una persona íntegra, de ser una persona ética, cuando ella misma dice que ha estado en empresas similares, Omega, pero ha estado nueve años trabajando en ese tipo de empresas? Y ella sabe que es un ponzi, sabe que desde el momento que salen esas tipo de empresas, tienen una fecha de caducidad, tienen una fecha límite. Y mientras más personas hayan, eso, eso es como, como un reloj de arena. Cuando la empresa empieza, toda la arena está arriba y mientras más personas estén entrando, la arena de abajo se va llenando, pero hasta que llega el punto que la, la arena de arriba se empieza a bajar, a bajar, a bajar y eso funciona exactamente igual. Mientras más personas hayan abajo, llega el punto que la captación de dinero de arriba va a ser tan poca que van a necesitar el doble de personas, van a necesitar el triple de personas que ingresen hasta que dicen no, ya esto es insostenible, ya no podemos pagarle a las demás personas, porque sabemos que esto del trading no es real, esto del trading es una puesta en escena, ellos trabajan con el dinero de la gente. La, la plata que la gente les da es la misma plata con la que le están pagando a los otros inversionistas. Entonces, ¿qué me viene a hablar a mí de ser una persona íntegra? Cuando usted ya ha conocido estos sistemas anteriormente, usted sabe cómo funcionan y aún así está embarcando a personas en este tipo de estafas, Ponzi O sea, estamos muy mal, muy mal. Ah, no, es que ya llegué a Diamante, entonces yo ya soy el más... Yo no, yo no sé, consulta. yo no sé, pero yo veo, yo yo cuando cuando veo este tipo de, de charlas y, y, y, y, y veo la manipulación tan grande que hay, a mí me agarra coraje, me agarra, lo que le dicen aquí en Costa Rica, me agarra cólera, me agarra chicha, me, agarra, me, me enfurezco, me pongo bravo, pero es por lo mismo, porque cómo es posible que la gente caiga en este tipo de estafas tan básicas, o sea, no. Es una, una manipulación grande, tan, vos, tan tremenda. Vamos a no, no, o sea, ellos. Ve y viaja donde tengas que viajar. Zaira se la mantiene viajando a todos lados. Que para Medellín, que para Cali, que para Perú, que para no Escate también. Hace poquito acaba de llegar. Yo en este momento estoy en Medellín. Que estamos en un evento que estamos haciendo con Esteban acá. O sea, pégate eh, déjate influenciar. Pero bueno, chicos, vamos a dejar esta transmisión hasta acá. Porque ya se hizo un video bastante, bastante largo. Y pues vean que esto va para analizarlo como hasta por 4 o 5 videos más. Eh, espero que este video sea de gran ayuda para las personas que están dentro. Que por lo menos algo se les quede. Que logren cuestionarse algo de lo que les están diciendo. Y pues, pues sí, eso es todo lo que les quería decir. Y nos vemos en un próximo video.